Todos sabemos lo que nos trajo la COVID-19 en el ámbito salud y familiar y a casi dos años de su declaratoria como pandemia pareciera aún no terminar del todo. En todo este tiempo como abogado experto en materia de sucesiones y herencias he recibido cantidad de casos en donde me he llegado a encontrar hasta dos y tres miembros del mismo núcleo familiar fallecido en intervalos de meses, semanas y hasta días. A tal punto que llegué a escuchar el fallecimiento de parientes que parten en el intervalo de un día u otro Sin llegar a cumplirse 24 horas entre esas muertes En el contexto de esta actual situación existe una norma que se ajusta a esta realidad perfectamente y otorga un beneficio poco conocido para los herederos contribuyentes lo curioso de esta norma es que existe desde el año 1966 del siglo pasado fue incluida en las disposiciones legales de 1982 y se mantuvo ahora en su reforma de 1999 si deseas saber más te invito a que sueltes ese mouse y te pongas en atención a este micro quien quita que descubras y aprendas una rebaja sustanciosa aquí en el Tip Sucesoral. buen día mis estimados justiciables te habla juan carlos ron y por si aún no me conoces me presento y te doy la bienvenida a un nuevo micro del tip sucesoral. llegaste de casualidad a este video de nuestro canal no te vayas te invito a que veas este interesante micro de formación a que te suscribas a social que es completamente gratis actives la campanita de notificaciones y sé parte de nuestra comunidad ...que se forma en este interesante mundo de las sucesiones y herencias. Al activar la campanita de notificaciones... ...la plataforma de YouTube te informará de nuevos contenidos... ...que siempre estarán disponibles para ti. Asimismo, te invito a que me sigas en las redes sociales que ves en pantalla y para que puedas saber de más contenidos académicos y de este servidor. Y si te encuentras en una situación de herencias y requieres un servicio de asesoría, puedes contactarnos por nuestro correo electrónico para que cotices y contrates el servicio de asesoría que se ajuste a tus necesidades. El tema de hoy es un artículo de la Ley de Impuestos sobre Sucesiones que ha sido, si se quiere, ignorado por no conocer su contenido y alcance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 Para que vayan a ver de qué se trata. Entonces, el artículo que vamos a analizar es el, es el 14 de la ley que tiene una disposición bien interesante. Si dentro de un periodo de 5 años ocurriera una nueva transmisión en línea recta por causa de muerte de bienes que ya hubieran sido grabados en virtud de esta ley, se disminuirán los nuevos impuestos con relación en esos mismos bienes en un 10% de su monto por cada uno de los años completos que falten para cumplir los 5 años. Esta disposición ya se encontraba regulada en el artículo 17 de la ley de impuestos sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos de 1966. Luego quedó incluida en la ley de impuestos sobre sucesiones de 1982 en ese artículo 14 y así se mantuvo cuando ocurrió la reforma de 1999. Es menester mencionar que el análisis sobre esta regla del artículo 14 de la ley de impuestos sobre sucesiones tiene su fuente en la consulta de la obra del maestro Juan Carlos Colmenares Zuleta llamada temas de impuestos sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos que afortunadamente podemos decir que es la primera obra que trata sobre las declaraciones de impuestos sobre sucesiones y también consultaremos la obra de este servidor que se llama Comentarios y Consideraciones Prácticas a la Ley de Impuestos sobre Sucesiones, Donaciones y demás Ramos Conexos, la cual pueden adquirir tanto en su versión impresa como en digital ebook en 9.99 y en 5.99 respectivamente. Pero si te suscribes a nuestro canal, puedes tener precios preferenciales. Así que te invito a que me contactes por nuestro correo electrónico para que conozcas el modo de adquirirlo. No te pierdas de nuestra oferta mis justiciables. este es otro de los beneficios que fija la ley ya hablando del artículo para los herederos y es muy poco común en su aplicación y consiste en la reducción del impuesto para sucesiones sucesivas en línea recta dentro del periodo de cinco años y que versen sobre los mismos bienes contenidos entre la primera sucesión declarada y la siguiente a declarar. Tal reducción es la proporción de 10 puntos porcentuales que son multiplicados por cada año completo que faltan hasta cumplir los 5 años, comprendidos entre la primera asociación y la siguiente, contados a partir del día siguiente a la apertura de la asociación del primer difunto. Para optar a este beneficio, Juan Carlos Colmenares Zuleta comenta que se observan los siguientes supuestos de procedencia. Primero debe tratarse de transmisiones en línea recta segundo las transmisiones deben sucederse en un periodo máximo de 5 años por lo que se traduce una doble transmisión en línea recta tercero los bienes sobre los que se aplica la reducción deberán haber experimentado esa doble transmisión por herencia, es decir, el nuevo impuesto causado se vería afectado con la reducción por la nueva transmisión de uno o más bienes del acervo hereditario de que se trate. Un punto para tomar en cuenta es que dicho beneficio por tratarse de transmisiones en línea recta es absolutamente improcedente entre cónyuges recíprocamente. Como han escuchado en varios pasajes de este micro, he mencionado la línea recta como factor determinante para ser objeto del beneficio y considero que es necesario definir qué es línea recta desde el ámbito de la parentela. Llámese línea recta, aquella compuesta por la serie de grados entre personas que descienden unas de otras. El lazo de sangre es una característica primordial para identificar esa línea, es decir, que es el vínculo que une a padres, hijos, nietos, bisnietos y un largo etcétera. Para visualizar mejor cómo opera este tipo de beneficio, vamos a mostrar un ejemplo gráfico. El señor Enrique Morales fallece el 27 de noviembre de 2020. A este causante le heredan en su patrimonio sus hijos Andrés, Benito y Celeste. Posteriormente, el 6 de octubre del 2021 fallece el señor Benito. Al cálculo del impuesto sucesoral del causante Benito, habrá que aplicar el beneficio de la disminución del referido impuesto, el cual consiste en multiplicar 10% por los años enteros que faltaban para cumplir 5 años de la apertura de la sucesión de Enrique Morales. Ese plazo se cumpliría el 27 de noviembre del 2025. Del 6 de octubre del 2021 al 27 de noviembre del 2025 hay un lapso de 4 años y 20 días, por lo tanto son 4 años enteros por lo que se multiplicará ese 10% que indica este artículo, resultando entonces una reducción del 40% del cálculo del impuesto sucesoral a pagar por la declaración del causante Benito. Entre nuestras consideraciones finales está un elemento a tomar en cuenta y es que este beneficio aplica tanto para línea recta descendente como para línea recta ascendente, es decir, se aplica de padres a hijos y viceversa. El sistema de declaración en línea del CENIAT no considera esta circunstancia del artículo 14 de la ley de impuestos sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos. Esto es porque no existe dentro de esta aplicación digital un apartado donde se invoque y se calcule este beneficio para que se refleje en el monto del impuesto a pagar definitivo. Este artículo es poco conocido por su carácter de poco frecuente porque la cotidianidad común no se concebía que ocurriera una serie de muertes de varios miembros de un mismo núcleo familiar. Hoy en día, que sigue la coyuntura de la pandemia de la COVID-19, ha ocurrido casos donde han fallecido primero el padre y luego el hijo, e incluso el nieto, con lapsos muy cortos de tiempo, debido a la alta probabilidad de contagio cuando un miembro de esa familia contrae este virus. Esta situación se está volviendo de forma temporal en nuestra nueva realidad y el derecho debe ajustarse a las distintas realidades. Un último punto a mencionar y volviendo al ámbito tributario, pareciera que al no haber solución dispuesta en el sistema en línea del CENIAT sobre este tema, pareciera que tendríamos que buscar el recurso de una carta motivada para obtener este beneficio que está establecido en la ley y que el ente tributario deberá reconocer a los herederos contribuyentes. Me parece que este tema vislumbra una segunda parte y quién quita que busquemos a un experto para discutir sobre esto que, a pesar que no es novedoso, la situación pandemia lo trae a plena aplicación, aunque los contribuyentes no lo conozcan y por ende no lo usan, consideré que era necesario conocer sobre estas normas por eso jamás me cansaré de mencionar esta frase que se está convirtiendo en una gran verdad y es que las asociaciones son únicas jamás serán similares unas con otras muchas gracias mis estimados tanto mis justiciales como mis usuarios legales por seguir nuestros contenidos te invito a que sigas nuestras redes sociales o te contactas a nuestro correo electrónico si deseas contratar nuestro servicio de asesoría. Si te ha gustado este video, danos un gran like jurídico. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Recuerda que es gratis. Mis justiciales, te hablo Juan Carlos Ron. Te deseo que tengas un buen día. Hasta aquí el tip sucesoral. Hasta la próxima.